¡Hola niños! Somos Sonrisa de Títere. Yo sé que muchos en la casa están tan aburridos como yo. Ah. Pero Benjamín, para eso tengo una idea. ¡Ah! ¡Vamos a comer jalea! ¡No! ¿No? ¡Vamos a hacer unos títeres! ¡Uy! ¡Qué entretenido! <ríe> ¿Y cómo los haremos? ¡Muy fácil! Para hacer nuestros títeres necesitamos los siguientes materiales. ¡Pongan atención! Una bolsa de papel, lápices de colores, tijeras, papel lustre, pegamento y un par de ojos locos. Doblamos la parte de abajo de nuestra bolsa y comprobamos que quede bien la boca para nuestro título. Luego pegamos el par de ojos locos. Con los lápices de colores podemos hacer distintos detalles. Yo hice la nariz, los bigotes y unos grandes dientes blancos de un conejo. Luego cortamos el papel lustre, para hacer distintas partes del cuerpo de nuestro títere, como orejas y brazos. ¡Mira Benja! ¿Cómo me quedó mi títere? ¡Es un conejo loco! Boing, boing, boing, boing. ¡Mira mamá! Yo encontré lana y le hice los bigotes a un león. Yeah. <risa> Niños, ustedes también pueden ocupar distintos materiales que encuentren en su casa. Y así, echar a volar la imaginación Oye mamá, hagamos una historia para estos títeres ¡Ay, qué buena idea Benjamín! ¡Vamos! Oye, oye, te tengo unos chistes A ver, cuéntame ¿Qué le dijo un pelado a otro pelado? No sé, ¿qué le dijo? ¡Peleemos, pero sin tirarme el pelo! Oh, oh, oh, oh. Oye, oye, ¿Qué? ¿y tú sabes cuántas celes hay en cumpleaños feliz? Unas 15. 15, como tantas? Sí, mira